Hola, hola. Me di cuenta que en el video anterior estaba hablando bajito. Voy a intentar volver a subir el volumen. Eh, acá agarré el siguiente ejercicio que voy a resolviendo, el 17, que es uno que a mí me gustó específicamente mucho. Lo vi, vi la consigna y antes de hacerlo me, me interesó, así que es, es un estilo que, que me copa. Lo que nos define es el conjunto A, que es igual a todas las funciones que van del 1, 2, 3, 4... Al, un, desde el, al, al conjunto del 1 al 8 de los números del 1 al 8 tales que f es inyectiva o sea, otras funciones inyectivas que van de este de este dominio a este conjunto a este codominio y también nos define a, la, a, la e, a r como la relación en a definida por f se relaciona con g si solo si f de 1 más f de 2 es igual a g de 1 más g de 2 ¿no? y nos pide probar, la primera consejera nos pide probar que la relación es de equivalencia ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero tenemos que probar que es reflexiva. Y eso significa que f se relaciona consigo misma. ¿No? Y esto, por la definición que tenemos de, de la relación antes, soy muy malo dibujando las flechas del sí solo sí, prepárense, nos pide que f de 1 más f de 2 sea igual a f de 1 más f de 2. ¿No? Que todo, bueno, ya, ya, nos, ya me parece bastante obvio. Podemos, si no... A seguir, no sé, para, para demostrarlo podemos decir f de 1 menos f de 1 más f de 2 menos f de 2, ¿no? tipo, ya pasamos restando, es igual a 0 y nos queda 0, es igual a 0, que, que es cierto. Entonces con esto ya está, R es reflexiva, porque esto se cumple siempre, para cualquier f. También para probar que es una relación de equivalencia, tenemos que probar que es una relación simétrica. Por definición, que sea una relación simétrica, significa que F se relaciona con G. si F se relaciona con G, entonces G se relaciona con F. ¿No? Bueno, eh, F se relaciona con G si solo si F de 1 más F de 2 es igual a G de 1 más G de 2. nos revisar si también se relaciona G con, G con R, ¿no? con, con F. Entonces nos, nos pedimos si también... G de 1 más G de 2 es igual a F de 1 más F de 2, que en efecto son la misma cosa. Entonces también R es simétrica. También tenemos que demostrar que R sea transitiva. ¿no? Entonces estamos que si F se relaciona con G y, y G se relaciona con H, entonces F se relaciona. Con h. Bueno, acá simplemente es decir, f de 1 más f de 2 es igual a g de 1 más g de 2, y g de 1 más g de 2 es igual a h de 1 más h de 2. Esto nada más se, se puedes reemplazar acá h de 1 por h, de, h más 2, h de 1 más h de 2. Más h de 2, ¿no? te queda que f 1 más f de 2 es igual a h de 1 más h de 2. Que es lo que nos pide que sea transitiva. Entonces es transitiva. Y como es reflexiva, es simétrica y es transitiva, entonces es de equivalencia. Ok, ahora el 2i, que es la parte que más me copaba de este, de este ejercicio. Eh, nos dice, sea f perteneciente a la función definida por... F de n es igual a n más 2. Entonces ahora nos definen f. ¿Cuántos elementos tiene la clase de equivalencia de f? Bueno, una cosa importante que hay que tener en mente para hacer esto es recordar que todos los elementos en una clase de equivalencia, en la misma clase de equivalencia, se relacionan entre sí. Entonces, si yo agarro un, una g perteneciente a la clase de equivalencia de f, ¿no? entonces f se relaciona con g. F, perdón, escribo más lindo. F se relaciona con G. ¿No? Y esto significaba, si sí, solo sí, f de 1 más F de 2 es igual a G de 1 más G de 2. ¿No? Pero ahora tenemos F de 1 y F2, de están definidas. ¿No? Que serían 1 más 2 y 2 más 2. O sea, 3 más 4 es igual a G de 1 más G de 2. ¿No? Y acá podemos continuar, podemos decir 7 menos g de 2 es igual a g de 1. Yo todavía no sé quién es g, pero ya sé que g de 1 vale 7 menos g de 2. Para seguir, nos recuerdo lo que nos definía arriba de todo el ejercicio, que es que f y g van desde el 1 al 5 de este dominio hacia el codominio que está formado por los elementos del 1 al 8. ¿no? Y además ambas son in inyectivas. Entonces, lo primero que, que, que sirve pensar acá es decir, bueno, ¿cuántos elementos del codominio tienen la forma 7 menos m? ¿no? O sea, ¿Cuántas opciones tengo para g de 1? g de 1 tiene 7 menos algo m, ¿no? ¿no? Bueno, yo agarro y digamos, ve ve veamos, por ejemplo, 8, ¿lo puedo escribir como 7 menos algo? Bueno, 8 es 7 menos 1, ¿no? Y menos 1 no pertenece al codominio, entonces el 8 no, puede, no es una opción. 7 lo puedo escribir como 7 menos algo y no porque el 0 tampoco pertenece a codominio. Sí, 6. Ahora 6 lo puedo escribir como 7 menos 1. O 5 como 6 menos 1 o 7 menos 2. Y así. Entonces, para g de 1, yo tengo 6 opciones. No porque necesito que, que G de 1 tome la forma 7 menos algo. Entonces yo para G de 1. Para G de 1 tengo 7 opciones. Ahora, para G de 2, cuántas opciones tengo? Bueno, lo que tengo que pensar son todos los elementos del codominio que me permiten cumplir la. Para, que me permiten cumplir la condición que pedí antes, esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarramos, ahora ya ignoramos a G de 1, ya, ya sabemos cuántas opciones tiene, digamos, bueno, tiene que ser 7 menos esto, tiene que ser algo. 7 menos G de 2 tiene que ser algo. Bueno, 7 menos 1 es 6, está bien, entonces 1 es una opción. 7 menos 2 es 5, entonces 2 también es una opción. 7 menos 3 es 4, entonces 3 es una opción. 7 menos 4 es, 2, es, es 3, entonces 4 es una opción. 7 menos 5, 2. 7 menos 6 es 1, entonces esta también es una opción. 7 menos 7, ya no, porque el 0 no, es uno, no, no está en el codominio. Y 7 menos 8, aún menos. Entonces tenemos 6 opciones para G de 2. Y ahora sobre G de 3. G de 3, G de 4 y G de 5. No tengo ninguna restricción, bueno, G de 5 G de no tengo ninguna restricción de, de, de, que con esta relación las restricciones que sí tengo es que tiene que ser inyectiva eh, G, entonces G de 3 no puede valer ni G de 1 ni G de 2, entonces yo tengo que agarrar todas las opciones que tengo acá en, en, en el codominio y restar 2 porque hay dos opciones que yo ya tengo elegidas entonces 3 tiene 8 menos 2, que es 6 para 4 tengo 5 opciones. ¿no? Las 8 opciones originales menos la que elegí para 1, la que elegí para 2 y la que elegí para 3. Y para 5 tengo 4 opciones. Lo mismo se repite. Entonces esto me queda 7 por 6 al cuadrado por 5 por 4. Que son 5040. Y estas son todas las funciones G que se relacionan con F. Entonces son todas las funciones que pertenecen al, a la clase de, de equivalencia de F. Entonces, esta, esta, acá ya podemos afirmar tranquilamente que el cardinal de la clase equivalencia de f es igual a 5040. Yo en el momento cometí un error y dije que era 5041, porque dije, pero también sumo a f. Pero f está acá adentro. Si revisamos, si, si, si quieren se pueden sentar a revisar, pero la función esta, n más 2, es una que tiene que cumple esto. Es una función que está acá adentro, en, en lo que definimos como g, que estamos teniendo en cuenta con g. Entonces el resultado es 5040. Espero que os haya servido. ¡Chao!